Bueno, buenos días, amigos y amigas de La vara de Urlingham. <coughs> Viernes, lindísimo. Eh, primero pintaba como que iba a pasar cualquier cosa. Eh, nos cancelaron un asado no, del fin del mundo que íbamos a tener. Este... Los perdonamos, porque lo van a hacer el que viene Sí, así que tenemos una, una semana más para juntar apetito Para juntar apetito, para sacarle filo a los dientes Y sí, qué sé yo, tener listos los cubiertos sí. ¿Cómo anda, Subaldo? ¿Qué haces, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad disfrutando este veranito anticipado Esta primavera anticipada Que dicen se termina hoy con precipitaciones para la tarde-noche Hace falta, ¿eh? porque hay algunas regiones del país En donde hace tres meses que literalmente no llueve Y eso naturalmente también complica las posibilidades de recursos ávidos que tan estamos de ellos, ¿no? Así que ojalá que venga un poco de lluvia, más allá de que por supuesto uno siempre disfruta de este clima primaveral. Al menos uno es parte del equipo primavera-verano más que del invierno. Más bien. Eh, miraba el otro sí. día con respecto a lo que vos dijiste uh -huh. de, de la cuestión climática y cómo está afectando eh, a distintas zonas. Sí. Porque eso también va a generar. Es decir, un debate sobre qué políticas públicas se van a, se van a implementar. Sí. El río Paraná otra vez se pegó una planchada terrible para sí. abajo. Uh -huh. Está faltando agua. Mi hijo estuvo hace unos días en el norte y eh, yo había estado de chico. Entonces le dije, mira cuando vos vas a Salta... Eh, eh, ...tenés mucho calor hasta las 5 o 6 de la tarde... ...y cuando se esconde el sol... ...enseguida vas a ver un uh -huh. frío terrible... Sí. ...y vas a ver el bordecito de la cordillera con nieve... ...entonces le dijeron... ...nieve no hay... No hay. No ...ya quedó. no hay... Ya ...dice no que hay eh, a partir de los 5000 metros de altura... ...eso además de las imágenes que estuve viendo en Europa... ...donde es eh, tremendo el verano... ...que están, ya lo están sufriendo... El río Danubio, por ejemplo, bajó tanto, tanto, tanto y en, otros, y en otros ríos de Europa que aparecieron barcazas hundidas de la Segunda Guerra Mundial. Así uh -huh. tuvieron que sacar pueblos donde habían 2.000 o 3.000 personas en sí. distintas partes de Europa porque encontraban explosivos que estaban activos después de 60 años. Es que, Pero eh, mucha bajante en lagos eh, y, en, y en cosas. En, en, en hace cuatro años, que es cuando yo estuve en Alemania, eh, por ejemplo, el RIN... Eh, había tramos en los que la gente los podía cruzar caminando también por la falta de agua por la falta de lluvia ah, inclusive y respecto a las temperaturas bueno mi hijo volvió hace aproximadamente 15 días, habían estado de vacaciones en, en Francia, muy cerca de Bélgica y contaba que tenían en la playa días de 40 grados 40, 40, 40 grados en, en la el, playa en Europa, en, Europa, en, la, en la playa, playa. En la playa eh, con además este, un montón de cuestiones: que uno, que yo, insectos, mucho insecto, mucha mosca, no mosquito, pero sí, esas cuestiones propias de las temperaturas elevadas y que se sentía, se sentía y se siente mucho todavía. Acá, como lo comentábamos hoy, en algunos diarios publicaban que hay regiones de, de si se quiere, de las más ricas, las más ricas digo en el mundo agrícola bonaerense que no registran precipitaciones de verdad hace por lo menos tres meses ¿no? la sí. última lluvia fue mucho estruendo, mucho relámpago, mucho trueno pero poca agua uh -huh. y este es el problema, ojalá que lo de hoy venga ordenado y que dé la lluvia que todos necesitamos, ¿no? Me acuerdo que yo le tomaba el pelo a mi abuela, uh -huh. este, que ella era nacida en, en Soriano, en el interior del Uruguay. Uh -huh. Y entonces, este, cada vez que yo vi, decía, esto le va a ser bien a la gente que trabaja la tierra. Claro, yo montevillano la miraba así, y me decía, vos, nenito, porque nunca viviste en ¿Qué? el interior. Me tienes sin cuidado. Me, yo vos. decía, me tienes sin cuidado. Yo tengo la playa acá, claro. a 200 metros. Y mi abuela me venía con eso, es pues una mujer adelantada, porque vos fijate que hoy sí. en día uh -huh. este, es, es como un cuello de botella, ¿no? Sí. Vos decir que tenés tal cosa, tenés tal cosa. Vos tenés lo que quieras tener si la naturaleza quiere y lo desea. Claro, y hay, hay, esto abre debates eh, claro. con, con bibliotecas de un lado y del otro, algunos que dicen sí. que esto es fruto de la actividad humana desmedida y tantas otras cosas, y otros que sustentan que esto en realidad es un proceso de lo que vos hablabas, de la naturaleza. Sea como sea, uno por ahí se siente más cerca de una mirada que de otra, mm. el panorama es ese y es un tanto preocupante porque afecta a futuro y en el caso de la Argentina un recurso vital para el ingreso de los tan añorados dólares. Pero no nos vamos a meter en ese tipo de debate no. ahora, ¿no? Tenemos no, una no. agenda local bastante importante en esta semana eh, una semana que ha tenido mucho título ¿Caraco? arrancamos, mucho título nacional por supuesto, imprimiéndole también tomas de, de posición aquí en el plano local pero en lo local lo que estamos viendo son imágenes que en este caso no corresponden a estos días, son imágenes del pasado 16 de agosto cuando el intendente interino, Damián Celsi, a quien vemos en el centro de las imágenes rubricaba lo que él presentó como el primer convenio colectivo de trabajo de los empleados y empleadas municipales de Burlingame. Lo hizo acompañado por quien no solo en la fotografía está a su derecha hablamos del histórico secretario general de los municipales de Burlingame, Humberto Nito Bertinat él conduce a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia hace cuestión de 15 días accedió a ese lugar en Reemplazo del histórico Osvaldo Rullero, pero además, por supuesto, es el secretario general de los municipales de Burlingame. Además, es concejal del oficialismo, una eh, actividad en paralelo que ya desarrolló, por ejemplo, bajo la gestión de Luis Emilio Acuña. Era secretario general de los municipales y al mismo tiempo se sentaba del otro lado del mostrador, siendo un eh, funcionario, un concejal. Del oficialismo. Pero no solo la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales rubricó ese convenio, sino que también lo hizo la otra federación, la, la Federación de Sindicatos Municipales, la FESIMUVO, que es la otra federación que nuclea a la mayoría de los trabajadores municipales de la provincia, y también veíamos a representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación, el reconocido gremio de UPCN. ¿Quiénes faltaron a, a esa reunión, a esa cita? Bueno, el otro eslabón sindical que tiene representatividad en los trabajadores del Estado y es la Asociación de Trabajadores del Estado, que en la... Exactamente, en la regional Urlinga es eh, conducida por Tony Borja, hemos hablado en su momento Exacto. porque Borja fue uno de los que alertó sobre las condiciones de trabajo y cierta desigualdad en el trato a los municipales desde el arribo a la gestión de Damián Celsi. Bueno... La gente de ATE salió esta semana a, a través de una página que es ateurlingam.org a explicarle, y de esto están ocupándose también en los distintos lugares de trabajo, por qué ellos no eh, suscribieron este convenio colectivo de trabajo. En términos generales dicen que no fueron consultados al momento de la confección de ese convenio, que hay varios puntos que tienen que ver, por ejemplo, con escalas salariales, con cuestiones vinculadas al presentismo que ellos eh, no avalan, con la que ellos no están de acuerdo y sintéticamente sostienen que en realidad ese convenio colectivo fue redactado casi en exclusividad por el Departamento Ejecutivo, quizá con la asistencia de alguna de las organizaciones gremiales que tiene cercanas y que los trabajadores no fueron contemplados al momento de su elaboración, por eso lo han salido a rechazar y están en estos momentos en una campaña de esclarecimiento para contarle a sus afiliados de qué se trata esta esta oposición o este no adhesión al convenio colectivo que firmó el municipio de Urlingan. Eh, los, traba los trabajadores y las trabajadoras municipales, uh -huh. no solamente en Urlingan, en toda la provincia de Buenos Aires, siempre han estado este, ...como eh, ciudadanos de segunda, ¿no sí, es cierto? Sí, son el eslabón del Estado que menos cobra que los menos, municipales. Que menos cobra. Entonces, este, habíamos visto esta situación como la relata Ubaldo recién... ...de por un lado como, uno podría decir, como un apuro por firmar... Eh, uh -huh. ...el tanto del Ejecutivo con eh, los gremios este, que son más afines a ellos... Pero ATE eh, estuvo planteando que habían otras cosas, pero además, eh, claro, es una transacción de dos, de dos partes. Entonces no puede ser unilateral. Tomá, acá tenés un convenio claro. que yo mm -hmm. te hice, firmalo. Sí. Cualquiera diría, tiene sus abogados, mm -hmm. lo leen, sí. debaten, dialogan y luego pueden llegar a un acuerdo. ATE evidentemente este, quiere, quiere, ver, quiere rever eso y quiere algo más porque como hemos dicho es una historia eh, un tanto triste que los empleados del primer mostrador de la democracia en nuestra república eh, ganen tan poco ganen sí, tan poco, realmente sí, sí, ganen ganan muy tan poco, poco ganan muy poco y de hecho muchas veces se sí, sí, trata de gestar anuncios políticos, eh, hablando de mejoras salariales y un montón de cuestiones que por supuesto los trabajadores reciben bien. El tema es el punto de partida, sí. el punto de partida es una escala salarial muy baja sí. para los trabajadores municipales, hace poco con, con un compañero en otro medio en MP4 charlábamos con Carlos Rodríguez, histórico secretario general de los municipales de Morón, hoy dentro de la Federación no la que conduce Bertinaz, sino la otra, la o la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, y él decía, en la provincia los sindicatos tenemos los trabajadores municipales salarios de hambre, literalmente. Eh, Perdona que te, ¿Cómo eh, no? eh, este periodismo de periodista, dijo uno, a aunque ver, yo no soy periodista. ¿Pero cómo están las cosas en Morón con respecto a eso? Bueno, ¿Están igual que acá? En Morón hay convenio colectivo desde hace mucho tiempo, creo que fue una de las primeras tareas que abordó en su momento la gestión de Martín Sabatella. Mm. También está fragmentado ¿no? la representación sindical, inclusive eh, en Morón, por ejemplo, en el centro de salud más importante del municipio, que es el Hospital Municipal Ostaciana B. de la Viñole, hay una asociación de profesionales que también forma de parte de las discusiones paritarias sumadas a las dos federaciones, a ATE, a Unión del Personal Civil de la Nación. Pero tienen un punto de partida, no solo salarial, sino organizativo y de diálogo con las diferentes gestiones. Uno siempre remarca eso, que en Morón, más allá de que hace cuatro años hubo un cambio de gobierno de signo político, las reglas de juego por lo general no se alteraron. Por eso quería, a propósito, y malintencionadamente diría alguno, yo sí. quería saber qué pasa con uno porque uno lo siente como un hermano que está sí, ahí. Sí. Entonces quiero saber cómo hace, cómo hace cómo hace mi hermano, cómo vive, sí. este y siempre institucionalmente más organizado. Sí, por eso ¿no? decimos que en el caso de Urlingham, y esto también en la mayoría de los municipios de la provincia, se pueden hacer anuncios de porcentaje, de, de sumas no remunerativas, es decir, que no van al básico, eh, pero el punto de partida es el preocupante. Después cuando ves el monto y decís, pero vos me decís todo esto, pero son 30, 40, ¿qué hago bueno, con eh, esto? Eh, a, a ver, vamos a ver si podemos dialogar, lo intentamos con Bertinal varias veces y la verdad es que bueno esta es un hombre muy ocupado evidentemente. Lo, ah, cono Lerito, lo, lo, conocimos, lo conocimos cuando no estaba tan <risa> ocupado y tenemos más acceso Hoy está medio complicada su agenda Pero bueno, vamos a tratar de hablar con otra de las voces Vamos a volver a, a hablar con Tony Borja Sobre todo para que nos dé detalle está De bien. un asunto que hoy presentamos casi con forma de título Pero que marca que al menos una de las organizaciones sindicales Que nuclea a los municipales de Bullingham No está de acuerdo con este convenio eh, ¿Por dónde seguimos? Rubaldo? Bueno, podemos seguir en nuestra hoja de ruta eh, con una entrevista que valió justamente la posibilidad de charlar con el actual eh, juez de faltas del municipio de Urlingham él es Rafael de Francesco recordemos fue precandidato a concejal hace un par de años por el partido Unión Celeste y Blanco uno de los espacios que postulaba para que tengamos referencia a Florencio Randazo, hoy diputado nacional bueno, por supuesto que hay reacomodamiento de, de políticos y de dirigentes y charlábamos el otro día con De Francesco a propósito de nada, un, un diagrama, un, una especie de diagnóstico del cuadro de situación de lo que se vive en Urlingham. Y desde sectores muy cercanos a, a este dirigente peronista que fue presidente sí, de la sí, juventud sí. universitaria peronista, por ejemplo, aquí o en el viejo partido de Morón eh, me decían que bueno, algo que él confesaba en la entrevista y esto es que ellos están buscando alguna referencia nacional también pensando en el año que viene eh, una de las posibilidades abiertas es la de alguien a quien una encuesta publicada por el portal Infobae esta semana ya colocó en el tercer lugar de preferencias presidenciales para el año que viene Hablamos del diputado nacional del Partido Liberal Libertad Avanza, hablamos del de mediático Javier Milei. Hay algunas posibilidades, algunos acercamientos del entorno, por ahora, del entorno de Rafael de Francesco con la gente que rodea al diputado nacional. Y de acuerdo a lo que me dicen, la apuesta tendría que ver con, en caso de cerrar este posible acuerdo, con la posibilidad de acompañar la lista que se presume en el orden nacional va a postular a mi como presidente de la nación como precandidato a presidente de la nación De Francesco jugaría un rol en la lista de precandidatos a concejales nuevamente y me dicen que el precandidato a intendente en el que están pensando no sé si la persona aludida ya está al tanto de esto me imagino que sí es un muy reconocido ...dirigente político de Burlingame... ...alguien que ya ocupó... ...el rol de jefe comunal... ...insisto, esto es por ahora... Epa, ...una versión que está dando vueltas... ¿Alguien que, ...alguien que entrevistamos... ...alguien que entrevistamos y... ...por quien debimos esperar bastante... ...antes de realizar la entrevista... ...por la cantidad de saludos que recibía... ...hablamos del exintendente Luis Acuña... ...yo no lo chequeé con el propio... exintendente todavía el asunto... ...me llegó muy fresca la versión... ...respecto a este tejido, a este armado... Y no sería descabellado, porque recordemos que Acuña, al igual que de Francesco, es dirigente histórico del peronismo, eh, pero que no está contenido dentro del Frente de Todos. Claro. ¿Sí? Él ya no forma parte del Frente Renovador, lo, lo manifestó en aquella entrevista que le realizamos, si mal no recuerdo, por junio pasado. Eso me sorprendió. Uh -huh. A mí me sorprendió. Sí, que, de, se, sí. Se yo, lo, yo lo daba dentro del Frente, de, Todo, del Frente sí. de Todos, quizá como una mirada crítica, pero como integrante del Frente Renovador. Sí lo es su ex esposa, Susana Ecosor, y sí lo es todavía su hijo, el concejal Fabricio Acuña. Pero eh, el ex intendente Luis Acuña está fuera hoy por hoy de esquemas político partidarios, de algún rótulo, algún sello partidario. Y bueno, a mí lo que me dicen es que hay negociaciones y diálogos por ahora muy incipientes para la posibilidad de que Acuña asuma ese desafío. No lo sé, por ahí la semana que viene tenemos algunas novedades al respecto. Ayer andando por Jaureche lo vimos con Federico a Luis Acuña. Ah mira estaba justo en la esquina de Jaureche y Solís. Sí, claro ¿sí? sé que estoy hablando un idioma para aquellos que somos 100% Burlingame, sí, ¿no? Claro. En la heladería Rino él estaba ahí en la en la esquina donde está la maquita. Sí señor. Viste eh, estaba estaba tomando un, un helado, estaba dando vueltas, estaba con estaba este, le digo, mira, Federico, me dice, mira, ahí está esta cuña, que esto, que el otro. Eh, es una esquina nada. estratégica para, para que te vean. Para que te vean y para la actividad política. Yo claro, claro. creo que charlas en off y entrevistas que he mantenido y hasta encuentros casuales con dirigentes políticos de Burlingame se habrán dado, te diría, 5 de 10 ahí, en ese lugar. Aparte, esa esquina tiene una característica que él está hablando y yo me voy a animar a decir que es la esquina del saludo, como digo sí, yo. Sí, es la esquina del cruce, ¿no? Es el cruce. Entonces, el que está sentado está en una posición de poder sí, sobre contempla. el que va pasando. Tenés una panorámica. Tenés una panorámica, estás mirando. Entonces, si vos saludás y el otro te devuelve, vos decís, hay vínculo. Sí, sí, sí, claro. Y quizás se bajas el otro y cómo andás y entonces... El que está sentado en la mesa sigue sentado, el otro parado y empieza a hablar hasta que lo invita. Sí. Sentate a tomar un café y hablamos un poco. Tenés tiempo. Claro, y ¿Yo además. He escuchado eso, como vos decís? Sí, sí, sí. A mí me ha pasado, primero, eh, algunas invitaciones a compartir un café, a, a charlar de estos asuntos tan mundanos. Mm. Eh, y te digo, la gran mayoría han tenido que ver con ese lugar, con Rinito, sí, sí, sí, sí, digamos. Sí, rinito, total. Y eh, ahora lo ampliaron porque hay otro local pegado. Sí. ya sobre Solís sí, sí. bueno por ejemplo ese lugar fue el escenario que eligió en un par de oportunidades la gente perdón la gente de juntos eh, en alguna oportunidad pasó por ahí Diego Santilli el diputado nacional por el local de al lado claro eh, en otro momento también la diputada nacional Dania Tabela y libres del sur no lo usó una vez también no estoy seguro Ah, puede pero ser muy lejos allá puede en ser. el tiempo puede ser puede, puede ser. ser pero sí eh, eh, mira en, en Rinito Tuve y esto ya tiene que ver con, con mi edad, eh, la primera entrevista que le realizó algún medio local a lo que por entonces era la Junta Promotora del Encuentro por la Democracia y la Equidad, hoy Nuevo Encuentro, que empezaba a sembrar el municipio Saledaño Zamorón, que empezaba a construir más allá del partido, del distrito en donde nació. Eh, fue una entrevista con dos dirigentes que creo que ya no están siquiera, en el partido, uno de ellos fue hasta hace un tiempo sí, eh, secretario en cercanía del intendente Lucas Gui, el otro funcionario creo que ya no está ni siquiera en el partido, pero fue la primera entrevista que salió para el para el reconocido, un saludo a la familia Pluda, Diario El Progreso, a lo que era la junta promotora del Ede por entonces. Bueno, eso nos delata en los años también, no por supuesto. Delatan los años, delata la experiencia del, del caballero. No, ni vejez ni nada, experiencia que trae conocimiento. Empecé muy joven, trae... puedo decir. No, está bien, pero es interesante desde el punto de vista político porque la... esto, es, viste que yo embromó, que es una larga historia en desarrollo. Sí. Entonces, en esa historia en desarrollo... La vida parece como las historietas que están atrás en los diarios. Sí, señor. Y que vos la vas siguiendo todos los días, entonces te obliga a comprarlo para ver cómo sabe. Pero solamente sí. el que dibuja conoce... <risa> cómo va el desarrollo. Cómo va el desarrollo. Y el señor, en ese sentido, es como si fuera este un dibujante de historieta política en el sentido de decir... Conozco cómo empieza esta historia... Sí hasta acá, magia no hace, no sabe cómo va a venir, pero eh, puede intuir en algunos casos. Sí. Hoy, hoy no están en el nuevo encuentro, hoy forman parte del de espacio llamado Corriente Lealtad, no que responde al diputado provincial Adrián Grana, por ejemplo. Se agarró que, con la policía de la ciudad. Claro, Grana es un tipo de irasible, ¿no? Por ejemplo, en aquel episodio durante el gobierno de Cambiemos, eh, la discusión de la reforma de la ley previsional, aquel episodio de las toneladas de piedra y demás. En un momento cuando se estaba dando la represión en, en la plaza, hubo un grupo de diputados que se acercó de modo vehemente a la presidencia que tenía como titular a Emilio Monzó por entonces y uno de los diputados, en ese entonces era legislador nacional, más vehemente fue Adrián Grana. Después Monzó denunció que se le remolinaron todo y le desaparecieron las lapiceras, pero bueno, son detalles. Lo cierto es que Adrián Grana es un hombre de morón eh, fundacional en el nuevo encuentro, después tomó distancia de Sabatella, era presidente del partido en la provincia, se produjo allí un sisma eh, y los concejales de Urlingam que estaban en el nuevo encuentro decidieron seguir a Grana, eh, que hoy tiene línea directa con Máximo Kirchner, por ejemplo, y hoy casi todos los ex nuevo encuentro de Hurlingham están en la corriente de lealtad. Eh, digo esto porque uno conoce un poco el desarrollo, la historia, ha sido amigo y compañero de fundadores del nuevo encuentro y algunos representantes del nuevo encuentro en Hurlingham que quedaron con otro rótulo hoy no devuelven los mensajes cosas de la vida, ¿no? ¿qué pasa? son cosas <coughs> cosas de la vida se gana y, y se pierde es como dicen, mira, una cosa es que te digan vos sos un mal educado y otro te dice no, no, vos sos un mal aprendido <risa> sí vosotros sos un mal aprendido, porque te enseñaron en el curso fuiste bien enseñado. Sí, tal cual. Este, te enseñó tu familia a, a entender sobre el saludo, sobre sí. la empatía sí. y demás. Pero después es evidente que no aprendiste nada. nada Imagínate nada. que los pueblos <coughs> crecen cuando hay paz y la paz, es decir, eh, puede derruirse por cualquier cosa, por cualquier cosa y es una acumulación entonces cada uno de nosotros sabe en qué términos colabora para tener una convivencia como la que además en Urlingham nos gusta tener sí. y disfrutar ¿Por dónde Bien. sigo? Bien, 21? vamos a la postal que nos muestra en este caso al Consejo Deliberante el recinto del Consejo Deliberante no es es una foto de archivo, es una imagen de archivo que corresponde, por ejemplo, al día en que se trató la, el aval del Consejo Deliberante, a la construcción del hospital del PAMI. Pero ayer hubo sesión en el Consejo Deliberante de Urlingham. El tema es que se votó la autorización para el llamado a licitación eh, para el servicio de recolección de residuos. Ah, sí, ahí hay todo un, todo un temita. Bueno, eh, mira, uno, por supuesto, vos hablabas en algún momento del concepto de periodismo de periodistas. Eh, en este sentido no, no, no quiero mencionar a algunos colegas. Lo que sí recomendaría para quienes se quieren informar de lo que ha pasado, quizá no con nosotros, que busquen otro, otros medios, algunos medios locales que hayan cubierto el tema, eh, que no le o en todo caso chequeen otras fuentes si el acceso a la información lo obtienen a través de un portal cuyas iniciales son LPO. Porque este portal, que tiene mucha información nacional y que también tiene un segmento dedicado al conurbano, me parece que está recibiendo data de, un solo, de uno de los solos actores, perdón, de un solo actor de la política de Burlingame. Eh, a ver, este portal había hablado de que eh, Zabaleta le quería, hablando del Ministro de Desarrollo Social, Intendente en Licencia, le quería como enturbiar este proceso de llamado a licitación al Ejecutivo en manos del Intendente Damián Celsi de la Cámpora, hoy Intendente Provisorio todavía, no, Intendente eh, Interino. Bueno, allí se hablaba de que Zabaleta iba a disponer de los concejales que le responden para, eh, de alguna manera, trabar el acuerdo, o este, reitero, por ahora, llamado a licitación, el, el, el convenio por, mediante el cual se va a convocar a las empresas a ofertar. Esto es eh, establecer las condiciones que va a tener es, ese servicio y las empresas dirán, bueno, en base a estas condiciones me interesa o no me interesa participar. Bueno, se hablaba en, un, en una primera crónica de, de este portal, iniciales LPO, de que Zabaleta había ordenado a sus concejales que no acompañaran el llamado a licitación o el, las condiciones para el llamado a licitación. Bueno, yo, por supuesto, chequeé esta información, me dijeron que estaba casi todo acordado, que había solamente uno de los concejales que se presumía allí en esa nota podía eh, oponerse, eh, pero no tomaron en cuenta que un actor decisivo también en el Consejo Deliberante de Urlingame es Juntos por el Cambio, o Juntos. Bueno, finalmente se aprobó, se aprobaron las condiciones para el llamado a licitación para la recolección de, de residuos, que recordemos puso en marcha con una nueva empresa en su oportunidad el hoy ministro Zabaleta eh, la empresa Paniza, que, pues que se termina ahora el contrato claro no se cierto. termina ahora y la idea por supuesto es hacer una convocatoria el tema es que en la crónica en la nueva crónica que este portal publicó habla de que por ejemplo la concejal Viviana Lodos votó en contra y la verdad es que es imposible que haya votado en contra porque no estuvo en la sesión Lodos fue una de las ausentes a la sesión Viviana Lodos tampoco estuvieron por ejemplo la, la concejal Fernández de Juntos, tampoco estuvo Anaí Galeano, también de Juntos y eh, hubo concejales del oficialismo, del Frente de Todos no ni de la agrupación Lealtad ni de la Cámpora que bajaron a último momento porque estaban en negociación porque el concepto que, que existe aquí es que el oficialismo tenía previsto convocar a un servicio de recolección de residuos para concesionarlo por un espacio de 10 años a eso te iba, te iba a consultar porque yo algo tenía ahí metido bueno, eh, lo que dice la gente de Juntos es que ellos lograron, ellos acompañaron la votación porque lograron introducir algunas reformas en el proyecto que el Ejecutivo había mandado, de hecho va a ser de 6 años eso es lo que me dicen de todas maneras desde los concejales más cercanos a Juan Zabaleta no ven con buenos ojos que una gestión que todavía no fue revalidada por las urnas comprometa en futuro un contrato a tan largo plazo ahora claro. se redujo casi a la mitad también es cierto cuando ayer yo lo, lo estaba escuchando a él porque uno escucha y yo mismo he publicado alguna cosa por ahí, pero sí. estaba interesado más allá de mi atrevimiento en, en escuchar él porque él es el, el pescador real entonces saca la red y te dice como ahora, te dice, mira, en la red tal no estaba, tal estaba y demás claro, el tema de los 10 años es un tema difícil porque estás, como él bien dice el, el actual intendente es un eh, intendente suplente, está eh, ocupando el cargo que Zabaleta ha dejado uh -huh. para sí. este, trabajar, entonces si sí, una persona así eh, de repente eh, con, con esa fragilidad, es decir, pueda comprometer a 10 años que ya, eso estás hablando de tres periodos casi claro. de gobierno, sí, me parecía mm. mucho, además estamos en un periodo inflacionario que no sabemos cuándo termina cuando en realidad es decir, este, lo tenemos ya de hace rato en Argentina pero es decir, por lo común son cinco años lo que se hacen, claro, contratos eh, que uh -huh. uno pueda manejar Mirá, está eh. la cuestión ecológica que puede cambiar la tecnología exigible el día de mañana con el tema de recursos tenés, sí. de perdón, de los residuos hay muchas cosas por las cuales no era conveniente 10 años no, ninguna... y no además, de... mucha plata, 125 millones de dólares creo es, es la erogación máxima que tienen las gestiones municipales eh, la recolección de basura, el residuo sobre todo también el tema del depósito no de lo reunido y lo que hay que pagar en, en, en el SEAMSE esas son todas cuestiones que absorbe presupuestariamente un municipio que reitero ve su principal erogación en el tema basura como uno de los como uno de los eh, recursos que sí ineludiblemente debe, debe abordar. Lo que pasa es que me parece clave esto que marcás respecto a los plazos y los tiempos. Si bien vos a una empresa que llamás a licitación le tenés que ofrecer un plazo que le cierre a la empresa, acá estamos hablando de 10 años que implican dos periodos y medio de gobierno. Y tengamos en cuenta, por ejemplo, aún si Celsi se postulara el año que viene y los vecinos de Urlingan lo eligieran, y lo volviera a elegir cuatro años más tarde que hoy por hoy solo hay posibilidades de una reelección todavía eso no se ha cambiado en la provincia de Buenos Aires está en vigencia esa imposibilidad es decir, que aunque él fuese refrendado por las urnas, estaría comprometiendo este, este contrato más allá de las posibilidades que él tendría de presentarse como candidato por lo tanto, me parece que bueno, la gente de Juntos habrá negociado esto y dijo, estableció dos puntos primero, reducir la cantidad de años, bajarlo de 10 de a 6, y además la posibilidad de que una vez que se arme la licitación y concursen las empresas, cualquier posibilidad pueda ser eh, de alguna manera eh, abordada por el Consejo Deliberante, rectificada por el Consejo Deliberante. ¿Sería algo... Eh, muy sano creo que ese es el procedimiento no es cierto sí. es el procedimiento que corresponde exactamente como en el programa en el programa en el segmento anterior que estuvimos grabando de filosofía en construcción estábamos hablando sobre la justicia y hablábamos que lo legal está sustentado en lo legítimo entonces sí. es importante hacer cosas que sean legítimas en democracia tenemos nuestro consejo deliberante donde está la representación de las Ideas más importantes que por el voto de todos los vecinos y vecinas establecen así uh -huh. y como sí, él señor. muy bien dijo, te lleva más del 20% del, del, del presupuesto tranquilamente de un municipio. Urlingham, eh, nos vamos enterando y yo me hago la pregunta como quién se va por la rama, no sé cuál es el presupuesto que maneja el municipio porque dice que no tiene plata, porque pide prestado por, por todos lados. Cosa es chico y encima con el tema de la basura. Si vos no podés eh, dejar una deuda que esté complicándole la vida a otros funcionarios que representan siempre a vecinos y vecinas que votan. Sí, hoy ¿no? hay. Complicado. Es muy difícil establecer en el marco de las políticas públicas cuánto se financia realmente con recursos genuinos. Claro. Porque hoy vemos, por ejemplo, un desarrollo de obras que el municipio muestra todo el tiempo, eh, cuyo financiamiento depende o del PAMI o de la provincia de Buenos Aires, como la obra de Vergara, que dicho sea de paso, eh, hablábamos Se hace un tiempo... Se redujeron las expectativas, por lo que veo. ¿no? Bueno, eh, hace poco lo, lo revelábamos esto con la entrevista que compartimos con otros colegas, que la posibilidad de realizar algunas preguntas al intendente si no fueron tantas, tampoco pocas, para la cantidad de tiempo que lleva al frente del municipio. Eh, en donde él reconocía que se trata de una obra de veredas. En otra oportunidad, eh, Celsi había dicho que no iba a implicar eh, ningún abordaje sobre las avenidas, que no iba a haber interrupción del tránsito. Bueno, esta semana, a mí me consta, eh, hubo dos cortes sí, lo el, en Vergara frente, eh, nosotros que somos viejos podemos decir, frente a la ex fábrica Italar. Sí, No. totalmente. Hubo desvío de tránsito hacia la ruta provincial número 4 y después retomar en la esquina de, de Vergara, ahí a, a, en la esquina del Club T6, de para los que conocen la zona. Pero eh, hubo, sí, afectación del tránsito, desde luego. Eh, pero bueno, estamos en un municipio que realiza la obra de Vergara con recursos de provincia, que eh, incorpora flota para seguridad con recursos del Banco de Intercambio, no del Vice que tiene anunciado el hospital del PAMI con recursos del PAMI. Y hablando del PAMI, esta semana hubo un allanamiento en la regional el del Morón. PAMI Morón, exactamente, la que conduce Valeria Salazar, quien fuera secretaria del Consejo Deliberante durante la gestión del OI número 2 del PAMI, de Martín Rodríguez. Eh, algunos decían, bueno, esto tiene que ver con cuestiones del PAMI... No, tiene que ver directamente con el informe televisivo que pone bajo sospecha desvío de recursos del PAMI hacia centros de jubilados que todavía no funcionan como tales ...dos casos concretos en Urlingam... ...el Centro de Jubilados San Javier... Y ...el Centro de Jubilados Güemes... Eh, ...que nosotros decíamos... ...quizá la mejor manera de desmantelar... ...si detrás de esto hay una operación mediática... Claro. ...es realizar alguna actividad... ...en alguno de estos centros de jubilados... Ajá. ...no, que por ejemplo el intendente... ...que habitualmente lleva su oficina... ...de atención municipal a distintos... Eh, ...ya sea organismos públicos... ...sociedades de fomento, iglesias y demás dijera, ¿hoy esta semana voy a atender a los vecinos en el centro de jubilados San Javier o en el centro de jubilados Güemes? Eh, hace unos días atrás estuve charlando con, este, con un prensa del, del municipio, una, una charla, y él comentaba, sí. yo le, le, le preguntaba sobre el tema de, de obras, decían, uh -huh. y bueno, es creíble lo que me dijo, me dijo, bueno, están todo el día... Eh, tratando de hacer gestiones sí, sí. para concretar porque Urlingan dinero no tiene entonces para concretar de que se concreten las obras por parte de la provincia por parte este, del Estado Nacional eh, uno dice, bueno, eso no tiene nada de, nada de incorrecto lo no. que yo diría es que y vuelvo a insistir es que deberían estar abiertos a que uno pueda hacer eh, preguntas no capciosas sino directas como decir, bueno mostrame las cuentas públicas ¿no? porque me interesa todas las obras que estás haciendo hemos hablado acá sobre la palabra prioridades se ve que algo entró por el lado de Vergara, ¿no es cierto? Uh -huh. porque bajaron las expectativas, sí. espero que, que, que se dediquen en las veredas de Barrio Mitre o, o de distintos confines de Morris pero la cuestión, volviendo sobre el tema de las cuentas, es decir, porque vos estás haciendo un montón de obras estás, estás este, consiguiendo dinero pero uno quiere saber contablemente porque lo desconozco no lo sé, cómo es eso de que te hacen eh, obras con dinero de la provincia cómo va contablemente eso si eso va encajado en una deuda del municipio de cualquier forma hacia la provincia, si es una un ingreso no reembolsable. Sí, por lo general decir, son fondos afectados a esa iniciativa, ¿no? Claro, a que son a que no hay que devolverlos. Específicamente uno me imagino en el camino de la gestión, quizá algún funcionario o exfuncionario nos pueda desasnar en ese sentido, pero la idea es que el municipio a través de una carpeta de obras gestiona esa posibilidad, claro. Se si le afectan esos recursos que solo pueden ser destinados a esa, a esa obra, por supuesto como en todo hay cercanías, hay favoritismos y hay proximidades está claro que esta gestión tiene una cercanía muy manifiesta con no solo el gobernador Axel Kicillof, sino con quienes acompañan a Kicillof en la toma de decisiones, ¿no? eh, vos fíjate que hay un respaldo de, de, de ministros, de funcionarios de la provincia en casi todas las actividades que realiza el actual gobierno municipal de Burlingame. pero bueno, vos en algún momento sí. hablabas el concepto, y me gustaba, el concepto de activos mm. que tiene el distrito de Burlingame mm. en funcionarios que revisten en otras áreas no, ya o sea, sea en provincia o en nación, lo es el ministro Juan Zabaleta que duda cabe bueno, si la proximidad trae mejoras para Burlingame, está bueno lo que sí, nosotros tenemos el derecho a discutir eso a objetar y como en algún momento publicó Horacio Berbisky hacer la piedrita en el zapato, diga che, pero vos dijiste que no ibas a cortar el tránsito y lo cortaste Claro. Eh, o por ejemplo vos dijiste que esta era la obra más importante de la historia de Dublin y después me decís que es una obra de veredas claro sin desmerecer a una obra de veredas no y al equipamiento urbano que con eso que con eso llegue uno puede entender que uno puede cambiar de idea o sea te lo dice un editor no <risa> si uno dice se trata todo voy, el tiempo de cambiar de idea el, todo el día está diciendo como un rompecabezas y decís sí, vamos a poner en tapa tal cosa y por ahí Ovaldo dice sí, va a poner en tapa tal y después aparece, ¿qué pasó? y porque aparece otra cosa, sí. otra opción entonces uno lo entiende eh, si, conse si conseguís eh, los dineros por el por lado de la nación por lado de la provincia y son no reembolsables yo te felicito, pero ¿qué pasa? uno quiere ver que eso esté escrito y que eso esté firme sí. y que luego no aparezca una deuda pues sí que tengamos que salir a regalar a Hurlingham. Sí, sí, sí, Simplemente sí. eso, es decir, para estar uno seguro. La cuestión del activo que él decía, yo digo que el activo es aquella persona que tiene una relación con los distintos poderes, que es de Hurlingham y que me traigan cosas para Hurlingham. Okay. Yo no me voy a oponer, como el tema del hospital y demás, no, pero déjame de que yo vea en algún lado que eso no está generando, que si, ¿cómo se financia? Nada más que eso, ¿cómo se financia? Sí. Entonces para cerrar y segundo estaría bueno entre la, decir el plan de obras de vuelta a la palabra prioridad cuáles son las prioridades cuál es el espíritu que se tiene sí. qué es lo que se quiere hacer y llegar sí Nada sí y, y creo que también hay, hay, la... no no hay, hay una tentación muy grande también a presentar las cosas nuevas y reitero a prestarle poca poca prioridad o poca importancia a mantener lo que ya tenemos ¿no? eh, me parece que está bien, y to a todos cuando la terminen seguramente nos va a gustar la va obra bien. de Avenida Vergara uh -huh. esto es, es una cuestión de perogrullo, es obvio eh, si nos regalan unas zapatillas de primera marca nos van a gustar aunque no tengamos que comer a la noche de arriba Ahora, te agarro un rayo decía Exactamente, <risa> exactamente eh, No tenemos que llevar al estómago Y si mm. nos regalan una computadora Nos va a gustar también, por supuesto Ahora, eh, al momento de comer Me voy a acordar que no tengo para comer Exacto eh, Me parece que hay Vos recién hablabas de veredas y demás eh, Lo hemos dicho tantas veces Las calles que rodean la Universidad Nacional de Burlingame Están detonadas en Villatesa Sí, eh, fuimos este, a repartir el diario entonces la vuelta empieza desde Morris y vamos subiendo. Uh -huh. Y entonces eh, hay dos o tres, y después dobló a la derecha, estacionó y distribuimos dentro de la universidad. Y tenemos que dar vueltas por ahí. Sí, tenés que ir despacito por los reventazos. Sí, sí, literalmente están detonadas. Y, y estamos hablando de cuadras, que de calles, perdón, que quedan a 100, a 200 metros de donde se está promocionando y desarrollando la obra de Avenida Vergara. No, No estamos hablando que no debería ocurrir tampoco. Pero ni es que estamos hablando de los barrios más alejados de las zonas urbanas de Birmingham, no, no es así. Habla Perdón, Pero bueno, sí un señor. Segundito eh. y, y, y, y lo dejo. Hablando de la universidad, porque picamos dos cosas. La universidad sí. está en obras adentro, este, que lo vimos, sino primero que tenemos una empatía ya natural uh -huh. con la universidad. Segundo que están eh, construyendo nuevos edificios. Tercero, que vamos a ver si conseguimos nota al respecto sobre eso la universidad consiguió más de 3 millones de dólares para la construcción de 18 laboratorios sí, que la siguen perfilando en un estándar altísimo uh -huh. técnico sí, sí. Eh, y queríamos eh, simplemente refrescárselos a ustedes que ustedes conozcan qué gran activo que es la Universidad de Hurlingham para nosotros y para los que vengan Detrás de nosotros. Y acá me callo la boca. ¿Vuelto? No, empe em empezamos a resumir. Bueno, contamos también, y esto tiene que ver con la agenda municipal, que eh, desde el municipio se anunció y se pusieron en marcha ya en los últimos días de esta semana los integrantes de un nuevo cuerpo uniformado que está recorriendo las zonas comerciales de Burlingame, son gente, gente muy joven con una campera verde, centro de, de prevención comunitaria así se han llamado, dicen que es un personal formado, la verdad que hasta aquí no habíamos recibido información al respecto pero se los ha visto en distintas zonas comerciales de Burlingame, eh, fácilmente identificables por su ropa y que están justamente como su nombre lo indica, trabajando en tareas de prevención. Después para el fin de semana, los amantes de la música, este fin de semana en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, viernes, eh, perdón, sábado y domingo, un festival de jazz con figuras destacadísimas, no solo referentes de la música local, sino grandes de la escena nacional. Por ejemplo, mañana va a estar el gran Luis Salinas y el domingo va a ser el turno de Javier Malosetti como parte de los números más convocantes de una agenda muy interesante. Arranca, creo que a las 15, perdón por la desprolijidad, pero bueno, pueden ingresar a la página del municipio y allí enterarse de este festival de jazz que va a tener lugar en el Centro Cultural Leopoldo Marechal sábado y domingo. También tenemos sí. información en la página nuestra, en la Exacto. hora de urlinga.com.ar, Ahí tienen... Está una, toda la agenda. Una, hay una agenda completa. Luis Salinas y Javier Malosetti sí. este, dos, dos jugadores de selección uh, totalmente. Luis totalmente. Salinas, una cosa admirable es un tipo que es un capo y vive in, y to, por, por decisión de él lo tenemos entre nosotros en Argentina sí. porque es alguien que lo han sentado para contratarlo como músico de estudio mm. en Nueva York, en París, en distintos lugares y el tipo ha dicho, les ha bajado la persiana que sí. no a todos. Yo tuve la oportunidad, la última vez que lo vi a Salinas lo vi también en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, eh, fue una, una maravilla, no siempre lo deslumbra el flaco Espineta que le cedió en su momento su estudio para que Salinas registrara eh, un disco llamado Sin Tiempo, eh, lo definía como un manantial de música no, a, a Luis Salinas y que te venga un elogio así del Placo de Spinetta que no era un regalón de elogio justamente Imagínate la estatura que le da al, al gran Luis que se va a presentar con su hijo con Juan lo va a hacer este día sábado y bueno Malosetti también hablábamos de Spinetta fue integrante de la banda que lo acompañó durante, durante mucho tiempo además de pertenecer a una destacada familia de músicos también de aquí muy cerca no, del Palomar en el caso de Javier Malosetti Muy recomendable para disfrutar indudablemente Estas dos citas que tienen que ver con la música Hablando de disfrute Ahora tenemos imágenes de algo que Bueno, ayer me decía alguno Che, ¿por qué está cortada la Avenida Roca? Bueno, esta es la razón Es parte de las actividades y los festejos por el Día de la Niñez Como lo llaman actualmente Lo que conocíamos históricamente como el Día del Niño ...que ahora engloba a todas las identidades posibles... ...y que en este caso trajo a la reconocida animadora y actriz... ...también Panam a encabezar su show... ...esto fue en el Salón de Bomberos... ...ahí en Roca y Santa Ana, Roca y Amoroso... ...en Urlingam... Eh, ...con la invitación formulada por el equipo... ...y por el propio ministro Juan Zabaleta... ...recordemos que los festejos por el Día de la Niñez... ...ya habían tenido lugar de parte del municipio... ...en el predio de la Avenida Pedro Díaz el pasado fin de semana y también compartíamos en algún momento imágenes de las actividades que el domingo pasado también la gente del equipo de Rafael de Francesco con el propio juez de faltas a la cabeza, este, le faltó disfrazarse a Rafael nada más, pero el resto lo hizo para llevarle un ratito de alegría a los chiquitos, a los que en algún momento definiéramos como los únicos privilegiados y que lamentablemente son dentro de la castigada economía y realidad social de la Argentina uno de los más perjudicados ojalá que por lo menos hayan tenido la posibilidad de durante un rato volver a hacer lo que se merecen sin lugar a dudas yo ayer me, ayer eh, lo filmamos nosotros esto uh -huh. me divertí mucho con el personaje de la bruja ah, que la que la acompaña Bien. es muy divertido Bien, muy muy los chicos se divertían le que tenían sí. un feeling este, los provocaba a los chicos diciéndole cualquier cosa. Ah, bien, M y cantidad este, de niños y niñas. Mucha enorme. cantidad de gente quedó detonado, sí, porque al principio. Era esto, solo el salón. Era, era el salón y, y la parte, mitad de Roca. Claro, claro una de las y manos en de roca. En determinado momento yo me voy con la, con la cámara con Federico para ver hasta dónde sí, llegaba y sí. daba la vuelta por Santa Ana. Wow. Entonces este, me vuelvo y le digo, <ríe> me parece que te quedó, chico. Es decir que entra más gente. Y después, bueno, el espectáculo de ella es un espectáculo bien montado, sí, muy sí, bien coordinado, lo vimos de, de punta a punta, yo lo, lo, quería, lo quería ver, este, muy bien coordinado en todos los sentidos, en lo que es la escenografía, en lo que es la coordinación con la con la música, la sí. música está grabada, sí. pero también ella habla en vivo, uh -huh. igual que la sí. otra claro, que, claro. este Los chicos, la verdad, tienen un, un gancho con ella, y además las generaciones de los padres jóvenes que es decir, se divirtieron con Panam sí, sí, como sí, niños claro. y como sí. niñas, claro así que claro. había ahí un, un vínculo muy estrecho. Ella tiene un hermano que vive acá en Urlingham claro. y conoce, conoce y, la zona. Y sí. conoce la Así que este, estuvo todo muy, muy debatido, al final hicieron sorteos, hicieron este, se brindaron regalos, se había qué sé yo una kermés y cosas bien, no normal bien, de bien. este tipo de, de espectáculos para sí. chicos y demás. Sí, una una pausa, ¿no? Entre toda esta vorágine que hemos vivido en una semana muy especial, muy muy especial y poniendo creemos el acento en donde hay que ponerlo en estos días que han tenido que ver, por ejemplo, con el Día del Niño. Así que nos sumamos a eso y a todas las actividades que para darle un ratito de alegría a los chiquitos, por lo menos, se pudieron poner en marcha. Marcelo, por hoy yo no tengo nada más. Por hoy... No tienes nada más. Nada más. Pero ¿qué? A Viste, uno ¿qué, piensa qué, qué que cosa? no hay temas. ¿Qué cosas? Sí. Porque la verdad que veníamos pensando en otro... Eh, teníamos otros planes para el día de hoy. Claro, pero otro horizonte. teníamos un horizonte gastronómico. Exactamente, pero bueno, nada, empezás a delinear y te aparecen temas y te parecen temas y aunque parezca mentira, Burlingame siempre ofrece información que tratamos desde nuestra mirada de compartirla con todos los amigos enganchados en la hora de Burlingame. Bueno, eh, está después el tema, el tema nacional, que ya nos estamos retirando, y veremos qué es lo que, qué es lo que pasa. Exacto. El, el tema de Cristina Fernández de Kirchner, que es un tema nacional, pero que se convirtió en un tema continental. El otro día, con respecto a eso, eh, uno leía, me habían llegado las adhesiones del Parlasur, ...de la bancada progresista del Parla Sur, ...con la firma de por lo menos eran más de 10 este, diputados... ...de Bolivia, de Uruguay, de Brasil, de Argentina... ...de algún sí, otro país más sí, y demás... Sí. ...eso como... ...y veremos esa noticia... ...cómo se desarrolla, cómo se va viendo... ...qué es lo que va a pasar... gente ...que tengan un buen fin de semana... ...que lo pasen bien, que lo pasen en familia... Que lo pasen tranquilos. Y yo siempre digo, cuando estés sentados en la mesa, los que somos cabeza de familia, mirá alrededor en esa mesa y fíjate y pregúntate qué tantos derechos cumplidos tienen los que están alrededor de la mesa. ¿Y qué necesitan? Nuestra idea siempre con él o con Lucas o con todo lo que hacemos no es que, que, que creas en las cosas que nosotros creemos. No al contrario hay que chequear todo. Lo, que queremos, todo. lo que queremos es diversidad queremos que pienses uh -huh. queremos que piense que te pienses a vos mismo que pienses a tu vínculo familiar ¿no? ¿Qué opinas al respecto y cerra vos el programa. Bueno, es un placer eh, compartir estos viernes con cada uno de ustedes y lo hacemos también de modo anónimo, no presente en cada una de las publicaciones que realizamos desde la hora de Burlingame, tratando justamente de poner siempre el privilegio de una agenda local eh, después cada uno tiene su recorrido respecto a otros escenarios pero claro está que quienes compartimos los valores que significan vivir en Burlingame, quienes compartimos parte de su historia, esa historia que nos brota cuando hablamos de tal o cual tema, que nos lleva a a tal o cual historia, a tal o cual lugar, siempre se, se imponga, siempre se privilegia al momento de la toma de decisiones. Después que hay otros que especulan y juegan su partido para otras ligas, bueno, será cuestión de ellos. Nosotros, nuestro paguito tiene que ver con Hurlingham y estamos muy felices de que así sea. Marcelo, un gusto. Nos vemos, hasta luego.